Muy buenas para todos ustedes, espero que estén muy bien. Este es nuestro primer video, tutorial sobre trucos en esta sección. Y bueno, para inaugurar yo creo que este es un tutorial bastante interesante. Es muy peligroso para aquellos que estén en otras plataformas, en otros DAOs. Es un tutorial de aquellos que dicen, me voy a emigrar para Reaper. <risa> bueno, entonces... <risa> Bueno, fuera de chiste, de verdad, este es un tutorial muy bueno. Y bueno, tengo que decir una cosa, este, tuto, esta, este truquito lo he descubierto hace muy poco. Estaba cacharreando entre acciones y, y lo he encontrado y lo he puesto en práctica y dije, uy, esto es fantástico, esto lo tengo que, se lo tengo que contar a mis amigos. Bueno, y entonces eh, vamos al, al grano. Y bueno, sucede lo siguiente, pues eh, muy a menudo nosotros estamos trabajando con, con librerías. Estas librerías que han sacado de, por varias secciones de vientos, de vientos de metal, de madera, eh, cuerdas y otras cachivaches más. Bueno, hay, hay para volverse loco. <risa> y bueno, entonces eh, a menudo que vamos creciendo con nuestro proyecto, pues vamos a ir insertando más y más y más. Y bueno, vamos grabando nuestros, nuestros templates. Pero entonces hay un ligero problema, que nuestro, or, nuestros ordenadores a veces no soportan tantas librerías y van a pesar bastante en la RAM. Y bueno, el truquito de acá que vamos a presentar nos va a ayudar a esto. Lo que yo estaba buscando era una forma de poder mandar eh, online y offline las librerías para que pudiera liberar y trabajar con aquellas que estoy interesado y mientras tanto las, las otras dejarlas visiblemente ahí. Pero eh, que no me ocupen espacio. Eso es todo. Y bueno, lo encontramos aquí. Vamos a el menú acción. Si no, entonces aquí se nos va el tiempo. Y escribamos FX set. Bueno, ahí se nos abrirán varias acciones. Y vamos a irnos a esta de aquí abajo. Eh, donde dice track set all FX. All offline for select tracks y su compañerita que en vez de off es online eh, voy a abrir aquí un momentico la esta, esta eh, para este ejemplo tengo dos, dos secciones siempre de vientos de, de metales trompetas, trompones, tubas y familia y aquí tengo la otra que es de otra de otra de otra marca o de otra empresa, que es Cinebras. Y bueno, vamos a hacer el ejemplo con ellas dos. Aquí en mi, en mi RAM, como podemos ver, tengo 2811. Me, presta, me, me pesan estas dos, estas dos librerías. Claro, no en realidad pesa mucho más, sino que como no he estado tocando, no he activado ninguna algunas de ellas, pues entonces me pesa poco. Y bueno, entonces vamos a seleccionar el track, este track para proveer esta, estas funciones y vamos a darle offline. Démonos cuenta que estamos en 2000, 2811. Le doy offline, le voy a correr esta, a esta opción y Reaper ahorita nos bajó a 1683. Y aquí nos ha presentado que nos ha dejado offline la librería. Vamos a hacer lo mismo con la otra, seleccionamos el track, que es este otro, este track de acá. Observamos que tenemos 1683 y le damos a nuestra acción, correrla, y vemos que nos bajó a 607. Uf, esto es fenomenal. Entonces yo puedo estar trabajando y ya he desocupado estas dos librerías, puedo estar trabajando con la sección de cuerdas o de... De vientos, y mientras tanto, ahí tengo las de la, la, sí, la sección de, de vientos de metal disponible. Cuando ya haya terminado de editar las otras partes, puedo cargar una de ellas y seguir trabajando. Puedo hacer un rendering o lo que se nos dé lo, lo que se nos ocurra en ese momento. Y bueno, ese es, ese, ese es el truquito. Entonces, ya de una vez, por ejemplo, ya tengo liberada esta, esta, esta parte. Eh, digamos que la quiero cargar de nuevo puedo eh, usar esta opción la que es su compañera online o podemos darle directamente dentro del, del fx track en esta partecita donde dice bring effect online mm, vamos a darle a esta por ejemplo aquí en el efecto en, en su icono respectivo y como vemos ahorita empieza a cargar la librería y nos empieza otra vez a ocupar espacio, cargamos la otra, bueno esta aquí ya no la cargó, todo perfecto, cierro y vamos a darle a cuál es, es esta, vamos a darle online y cargar, exacto, bien, ahí otra vez tenemos activada la librería y como vemos tenemos otra vez 2877 de RAM ocupada, bueno, esto... yo no sé, pero aquí ya veo algunos con los ojos abiertos. ¿eh? Yo cuando vi esto me puse <ríe> muy contento. ¿Cómo podemos facilitar para tenerlo, para no tener que ir a acciones? Aquí vamos a hacer una extensión del tutorial. Y bueno, vamos a tratar de colocarlo, por ejemplo, aquí. Vamos a customizar. Vamos aquí, damos clic derecho. Costumizar... Eh, toolbar esto podría ser otro tutorial pero vamos a hacerlo aquí rápido para ir a buscar estas opciones y tenerlas a disposición con un botoncito para tenernos más rápido e ir a, a ese tipo de acción entonces vamos aquí como dije vamos a por ejemplo aquí el menú eh, principal de, de lo, del toolbar main toolbar le damos customize eh, toolbar y abrimos las acciones eh, los botoncitos que tenemos aquí, sí y tenemos todas nuestras acciones del menú de Mind, y vamos a, a irnos por aquí abajo, y decimos Adaptar, aquí se nos abre otra vez el, el menú de acciones, y vamos a escribir otra vez FX Set, y aquí vamos a poner, a seleccionar este, Set All FX Online, lo seleccionamos, vamos a Select, seleccionamos el Online, y listo, ahí los tenemos dos. Podemos cerrar acá. Como vemos, nos los ha puesto aquí abajo. Y así es como se nos vendría a ver. Sí, yo le doy salvar. Y como vemos, aquí se están ya los botoncitos. Pero mmm, los podemos editar para que se vean mejor. Bueno, yo les voy a editar aquí un momentico. Sabemos que este es el on online. Y vamos a darle clic o vamos a darle aquí en icono. Y le decimos text icono. Voy a, a borrar eh, una parte del texto y le voy a colocar FX online, no nada más. Y le voy a dar en este botoncito donde dice Double with Toolbar buttons Esto nos hace, nos hace que nos agranda un poco más el, el botón. Ok, sí así puedo ver el texto completo de FX online. Ahora selecciono el otro, hago lo mismo, icono texto icono voy a borrar una parte del texto y dejo que se vea esta parte que dice offline le doy ok ah bueno aquí se me olvidó colocarle el botoncito grande que es aquí le doy ok y listo ahora tenemos fx online y fx offline salvamos y como vemos tenemos ya aquí nuestros dos botoncitos a la vista para poder activar y desactivar las librerías entonces nos basta simplemente seleccionar el track y le decimos bueno nos vemos más tarde y listo, aquí nos bajó ya un poco la RAM. Seleccionamos la otra. Nos vemos más tarde. Y listo, ahí se nos van bajando la RAM. Bueno, espero que este tutorial les haya gustado. Que de ojalá les, les sirva a aquellas personas que cargan tantas librerías. Y, y puedan de esta manera eh, liberar espacio de RAM para poder trabajar con las otras. Eh, un saludo. Mmm, muy afectuoso y muchas gracias.